Bueno, eh, no sé cómo se va a escuchar esto, si no voy a tener que poner la voz en off. Como saben, eh, contactó conmigo eh, Pegaso, Guardia Civil. Ya he comentado todo lo que tenía que comentar sobre esto. Vieron que eh, tengo varios mails con unas indicaciones y un tono que a mí no me termina de agradar porque te hablan como ya culpándote de cosas que además no vienen al caso en un país que tenemos los problemas que tenemos, vale, hay un conflicto bélico, esto está lleno de gente que está viniendo de afuera, eh, hay un problema económico brutal, hay un problema de trabajo, vale, de más de 3 millones de parados, yo incluido, que voy pivotando porque yo nunca me voy alrededor mío hay gente que abre la boca, yo no renuncio, a mí se me terminan los contratos, los últimos trabajos que he tenido, todos, se me han terminado los contratos, ¿vale? Entonces es un lugar donde el gobierno tuvo que imponer leyes para que las empresas hagan contratos indefinidos, porque nadie los hace. Van pivotando y cuando te toca, te toca el indefinido, fuera. Te toca el indefinido, fuera. Te toca el indefinido, fuera. Y así van. Y lo hacen compañías que el Estado permite que lo hagan. Grandes marcas y grandes superficies. Deportivas, supermercados, tiendas de ropa. Contratan a la gente y la despiden. Contratan y la despiden. Y nunca terminan de hacerlo. Con... Y así no se puede vivir. El gobierno está tratando de cambiar eso. Pero con la lentitud que tienen es imposible. Entonces yo estoy en una situación laboral familiar ni les digo etcétera etcétera que no no, no estoy para esto esto yo ya tengo cosas tan importantes en qué estar vale y en qué pensar que este tema eh, no ni siquiera le presto atención o sea fue como que me hubiera llamado mi mejor amigo o me hubiera mandado un mail a algún gato o sea a mí no me preocupa en lo más mínimo porque cuando no tenés nada no te pueden quitar nada y lo peor que se puede hacer en esta sociedad a un individuo, es quitárselo todo. Porque el individuo, cuando no tiene nada que perder, es Superman. ¿Entendés? Vos presionás, presionás, presionás, quitás, quitás, presionás, presionás. El individuo no tiene más nada que perder. Es Superman. Ya no le importa nada. ¿Me explico? Entonces hay que ir con cuidado con ciertos individuos. ¿Vale? Eh, están ahí a la presión, a la presión, a la presión llevo años diciendo que le hacen gastar dinero a la gente las licencias son para gastar dinero los cursos son para gastar dinero todo lo que inventan es para gastar y quitarle dinero a la gente entonces ya va siendo tiempo de que de que paren un poco porque si sigue la cosa así no, no va a ningún lado y lo que tiene que demostrar un Estado y a dónde va nuestro dinero en, en impuestos y con las cosas que pagamos es inteligencia. Y demostrar que lo que hacen es útil y que sirve a la sociedad. Ahora de golpe se les dio por perseguir a la gente cuando el otro día subí un video en un lugar emblemático e histórico del centro de Alicante que está abandonado, en ruina y no se puede ni pasar del olor a mierda y medio que hay. Cuando hay una legislación por la cual se puede multar a la gente que tiene mascotas y deja la mierda y deja suciedad en la calle. La calle es de todos. Aparcan donde quieren, no pasa nada. Restaurantes sin tener. Yo he cocinado en, no sé si 10 o 12 restaurantes. ¿Dónde están los inspectores? He trabajado en almacenes asiáticos. Los inspectores de trabajo brillan por su ausencia. El quilombo de los patinetes, de los ciclistas por la calle del olor a marihuana que hay en todas partes, en las urbanizaciones, en los parques, alrededor de las escuelas, lleno de drogadictos. Este país es un infierno y están molestando con drones. Eh, no sé si me han visto a mí, no me metí en ninguna casa a filmar culos, porque no necesito, porque las fotos de culos me las mandan. Y si quieren por privado le muestro las cosas que me escriben a mí y lo que me mandan, que a veces hasta a mí me da repelús. No, no, hago ningún de no estoy viendo un banco, no estoy viendo un edificio de a ver por dónde voy a entrar a robar, no estoy haciendo nada, estoy mostrando un dron para mostrar la zona que sirve a nivel turístico, porque yo mando muchas cosas al ayuntamiento. Me han contactado de Canal 5 por un video de Huelma, y me han contactado de la sección de deporte en el ayuntamiento para utilizar uno de mis videos de kayak. ¿Se dan cuenta? No cobré nada. Y me habla la Guardia Civil de que mi canal tiene un coso de donaciones. Yo tengo un Paypal de donaciones. ¿Qué les importa tres carajos? ¿Qué les importa? Lo puedo tener ahí como lo puedo poner en una foto. Yo subo una foto mañana a mi página profesional de fotografía. Y abajo pongo donaciones de Paypal. ¿Qué le importa a la Guardia Civil? ¿Qué me tiene que hacer ese comentario la Guardia Civil? ¿Por qué me hace ese comentario? ¿A qué viene? estamos todos cansados pueden ver mi último video el que va atrás de este todo lo que va poniendo la gente abajo y lo que están escribiendo los que tienen drones y lo que no porque en este país te joden por todo voy con mis hijos a la montaña quiero hacer un fueguito para hacer un chorizo y están rompiendo los huevos cuando nunca de hacer un chorizo se ha hecho un incendio los incendios lo hacen pirómanos que nunca los vigilan que no los meten presos que no les cobran multa y que todos los años queman las montañas y los bosques y yo no puedo ir con mis hijos a hacer una nube en un fueguito o a hacer un chorizo. Los incendios no son de hacer un chorizo, manga de hijos de puta inútiles, de mierda. Son de pirómanos que ustedes no vigilan, que no controlan y después de que queman 10.000 hectáreas no los meten preso. Porque en este país no va nadie preso que tenga que ir preso. Y están jodiéndome porque vuelo y sigo un bote en la playa, sigo a un buceador o hago no sé qué distancia y no sé qué altitud. Pero ¿en qué cabeza cabe? Voy a la diga con mis hijos y me dicen, metió el kayak en otro lago porque puede transportar mejillones y no sé qué, a la... pero déjate de joder, hermano, déjate de joder. Están persiguiendo a todos los patos que van de laguna a laguna, déjate de joder. No jodan más a la gente, parecen idiotas, parecen idiotas. Después se quejan de que la gente diga que son unos gallegos de mierda, unos oplagaitas y que esto es la Bolivia de Europa. Después se quejan. De este lado hay gente inteligente, mis suscriptores, miren lo que escriben. Tengo abogados, tengo gente que está en, la, en, en cuestiones públicas. Porque a mí, me, o sea, si se ponen a mirar, hay gente de todo tipo que me sigue. Me sigue un indio en el Paraná como me sigue un abogado en Madrid. O sea, a mí me sigue todo el mundo. Y todos llegamos a la misma conclusión, que este gobierno, el anterior y los anteriores, han dejado este país, vamos, han ido 40 años para atrás. Todo lo que se había logrado hasta hoy lo han tirado para atrás. Y todos estos payasos con todas estas estupideces. No necesitamos más estupideces. Lo que necesitamos es llevar las cosas a donde tienen que estar. Y no solo de 250 gramos que es lo que se habla ahora, porque es como una paranoia. Hay otros drones que no vienen al caso. Drones de 800 gramos, de 500 gramos. No te digo que vueles un matriz de, de, de 20 kilos. Estamos hablando de juguetes, juguetes. Después pasa la lancha con el, con el Giri en el paracaídas por encima de la playa. El guiri sacando fotos y haciendo video por encima de la playa. O pasa el parapente con el ventilador atrás por donde quiere. Y si se cae el parapente o si se cae un dron. O si se cae un Mavic Mini. Cuidado, si lo subís a una altura y se lo come un Boeing 747. Ojo, que se va a caer el avión. ¿Cuándo? ¿Cuándo y dónde pasó algo? Vamos a usar la cabecita, a usar la coherencia, el sentido común, juntar firmas entre todos y hacer que esto parezca que hay gente adulta y que hay un coeficiente, ¿vale? Porque esto parece los teletubbies. Vamos, es una cosa de locos. Vamos cada vez a peor. Lo que hay que hacer no se hace y todas las estupideces ahí las tienen, perdiendo el tiempo. Hay un tipo perdiendo el tiempo mirando videos de YouTube para mandarles mail pero, por favor todos los guardias civiles que están ahí suscríbanse a mi canal, denle like comenten y al resto de ciudadanos saben que pueden denunciar a cualquier funcionario por una mala praxis por sentirse perseguido por algún tipo de comentario pueden denunciar y el individuo va directamente a juicio con ustedes ¿eh? No solo ellos los denuncian a ustedes, sino que ustedes se pueden defender denunciándolos a ellos. Y esa persona puede tener hasta una suspensión, ¿eh? Y se le puede complicar la vida de igual manera, la ley del talión, de igual manera como la está complicando, se le puede complicar. Basta. Color, para tu drone. Entonces, hoy tengo un día. Osvaldo, tengo una C, no tenemos nada acá, ¿no? Oh. Estoy harto de esto, tiene que cambiar la situación, no se puede ser tan tonto, no se puede ser tan tonto. Todo lo que veo ahí afuera, hoy fui a, a Caritas, del cual soy voluntario, no sabes la gente que había, señoras mayores tirando de un carro para irse hasta la loma del culo con cuatro cosas, que le van a durar una semana además, porque la encargada allí hace lo que puede, pero no la ayudan desde arriba, no la ayudan, ya no puede más. Pasamos de, yo hace años que estoy allí, pasamos de 14, 20, 24 familias a más de 80, a más de 80 familias. No hay solución habitacional. Pasás por el ayuntamiento, pasás por todos lados, hablas con agentes sociales en los centros sociales de Alicante que dependen de la comunidad valenciana, no hay ayudas. Están hablando de pisos, todos contentos los pueblos, para los ucranianos, y aquí hay gente que no tiene dónde vivir, familias enteras. nada ah, es de locos este país, es de locos. Un día me va a dar algo, ¿eh? un día me va a dar algo. Ah.